Nativos en redes sociales Aquí como todos los sábados Empezando más un programa NERS Bueno, hoy día hablaremos De contrahegemonía Informática de noticias Sabemos que uh, los medios Hegemónicos, ¿no? los grandes medios Son grandes aparatos de comunicación Hacen la, su guerrilla Comunicacional, de todo eso Hablaremos con tu programa NERS Ya volvemos Tenemos un entrevistado especial, es Iván Bellot, es parte de Alba Movimientos, coordinador de Nativa Noticias y militante internacionalista. ¡Vamos con nuestra entrevista! Bueno, Iván, hola. ¿Qué tal hermanito? ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Ahora explícanos ¿qué es Nativa, Nativa Noticias? Bueno, Nativa Noticias es un medio de comunicación alternativo eh, surgido del campo popular. Es un medio de comunicación que eh, es parte de una red de medios alternativos que busca contrarrestar una hegemonía comunicacional que viene desde los lobbies de los grandes medios, desde la comunicación eh, hegemónica, desde el imperialismo. Y lo que se quiere es desde el campo popular eh, generar medios alternativos, una red de medios alternativos de comunicación que vayan a hacerle un frente a esta comunicación hegemónica que viene desde el imperio. Y sí. Nativa Noticias es parte de esto. ¿Y Nativa Noticias nace en Bolivia? ¿Es una red de medios o es una plataforma? Nativa Noticias nace en Bolivia, es un medio que... Eh, es como un punto de referencia desde Bolivia hacia otros medios de comunicación alternativos a nivel continental, a nivel de la patria grande. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cómo nació? O sea, está en redes sociales, obviamente, ¿no? Estamos en redes sociales, es una plataforma multimedios. Tenemos eh, una página web, tenemos, estamos presentes en todas las redes sociales y también eh, estamos en contacto con otros medios alternativos. Por ejemplo, es ARG Noticias eh, en Argentina. Eh, Brasil de Fato en Brasil, eh, People's Dispatch en los Estados Unidos, que son medios que son eh, del campo popular, que lo hacen comunicadores del campo popular. Y Entonces, la última Noticias nace con la intención de articularse con estos otros medios y ser una, como una referencia desde Bolivia hacia... Hacia, hacia otros, otros es, espacios. Entonces, es una red, o sea, nativa esa parte de una red, ¿no?, que se integra a otros medios alternativos. ¿Cuál, ¿Cómo es el manejo? Explícanos cómo es el manejo contrahegemónico de la información de la noticia, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a crear las noticias. Las noticias son los hechos, son los, lo, lo que sucede, todos los días en la cotidianidad ¿Qué es lo, qué es lo diferente, qué es lo contrahegemónico? Es el punto de vista el, el desde dónde se, se toma la noticia. Digamos, por ejemplo, un medio hegemónico te va a titular una cosa así, el, el gobierno ha hecho esto. Uh -huh. En cambio, un medio contrahegemónico te va a decir, el pueblo está haciendo esto con el apoyo del gobierno, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, son diferentes eh, visiones, no es, no es decir cosas contrarias, sino solamente agarrar desde diferentes ángulos de la noticia para poder informar a la gente no una cosa que contribuya a un relato hegemónico, sino que salga una comunicación desde el campo popular, desde el pueblo y para que la gente tenga una idea más cabal de lo que es lo que está pasando eh, en realidad. No, en la cuestión del punto de vista, ¿no? Uh, muchos creen que la información es, es manejada de una forma imparcial. ¿no? Cuando la imparcialidad no existe, siempre eres parte, tomas partido a uno de los lados en conflictos y armas un relato comunicacional en torno a ese lado. ¿no? Los medios hegemónicos, por ejemplo, toman partido de los grandes empresarios, toman partido de las grandes corporaciones, toman partido uh, de los países que son superpotencias, no imperialistas. Como vemos ahora lo que está sucediendo con la guerra entre Ucrania, Estados Unidos, perdón, Ucrania y uh, Rusia, que claro, oh, Estados Unidos está metido ahí, y vemos que uh, han bajado la página de RT, Russian Today, en YouTube, han bajado de la Ibania, la, a la, la rusa, ¿no? la, la periodista más influyente de, de, de, de, de Rusia, uh, y bueno, están bajando los medios de comunicación, de Rusia, y la están anulando, y con millones de usuarios, hace parte de un cerco mediático para implantar un solo relato, un solo posición, un solo lado de la guerra, y anular el otro, ¿no? Entonces no hay imparcialidad ahí, lo que hay es una parcialidad, una posición política. Entonces imagino que los medios contrahegemónicos son eso, contra la hegemonía de esos medios de comunicación, el otro lado desde el punto de vista. El hecho es el mismo, pero la interpretación de los hechos es de distintos puntos, ¿no? Que son la posición. Exactamente. Eh, los medios hegemónicos vienen controlados desde las embajadas, desde los lobbies empresariales, desde las ONGs, etcétera, etcétera. Y los medios contrahegemónicos vienen desde el campo popular, desde las organizaciones sociales y desde nuestras articulaciones. Entonces son dos puntos de vista, dos visiones que son eh, contrarias, dos relatos que son contrarios y que lo que se busca es tener una hegemonía, una hegemonía y que se vaya más hacia lo que la gente eh, aterrice en lo que es la realidad, los hechos, y se pueda generar un relato informativo correcto. Claro, ahí vamos a lo a, que decía si Antonio Gramsci, ¿no? Es una batalla cultural realmente, ¿no? Es la lucha informática, una batalla por eh, la lucha por el sentido común, ¿no? De, la, de las grandes masas. Pero bueno, eso es nativa, un medio contrahegemónico que se articula ...articula con otros medios contrahegemónicos... ...ahora, eso hace parte de algo mucho mayor... ...creo que se llama Alba Movimientos, ¿no? ...explícanos de Alba Movimientos, ¿qué es, cómo surge... ...y cómo articula estos movimientos sociales... ...y los medios contrahegemónicos? Alba Movimiento surge en... ...el 2005, en Argentina... ...luego de la Cumbre de las Américas... ...donde se articulan eh, los jefes de Estado... ...Chávez, Kirchner... Eh, etcétera para romper esa hegemonía que existía es cuando se pronuncia la famosa frase de, de Chávez alca alca al carajo sí, vamos a poner un solidito después <risa> <Sí>. <risa> y a partir de eso se genera el ALBA entonces eh, pero a nivel de los gobiernos entonces se ve desde la militancia una necesidad de crear una articulación pero de los movimientos sociales al día de hoy son más de 400 movimientos sociales a nivel continental de 25 países que conforman Alba Movimientos, esta articulación de movimientos es sociales. Es algo grandísimo, ¿no? Entonces sobre eso, sobre Alba Movimientos, vamos a ver un videíto cortito, Iván. Vamos con Dale Play, por favor. Vamos con base en seis ejes estratégicos de lucha que guían el trabajo de nuestra articulación a nivel continental. El primero de ellos es Unidad de Nuestra América e Internacionalismo. La unidad de los pueblos de Nuestra América es una necesidad histórica, económica y cultural, siempre bloqueada por las potencias imperialistas. El internacionalismo es un proyecto, una ética y una práctica militante basadas en la unión y ayuda recíproca entre las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas de todo el mundo. En ALBA, la unión y el internacionalismo significan la defensa de las revoluciones, paz continental, descolonización, independencia y autodeterminación de los pueblos, territorio limítrofe como espacio de encuentro, derechos migrantes y ciudadanía universal y pedagogía del internacionalismo. En palabras de Simón Bolívar y Fidel, decimos que la patria es América y que ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Bueno, ahí vimos cómo funciona Alba Movimientos. Iván, ¿cómo Nativa se integra a Alba Movimientos? hace parte de esa red contrahegemónica uh, latinoamericana? Bueno, Nativa es una idea que, que surgió el año pasado. Eh, en vista de la necesidad de crear un medio en, en Bolivia para que sea parte de esta red contrahegemónica. Entonces nos articulamos con algunos compañeros de la Argentina, con algunos compañeros de aquí de Bolivia y comenzamos con la idea, no primero de generar la idea del nombre, generar la idea que se llama la, la web, generar, etcétera, todas las plataformas que necesitamos y además eh, establecer cuál es la visión de que, que vamos a que vamos a transmitir a, tra a través de nuestro medio de comunicación, ¿no? Es justamente esta del campo popular de que se dar una visión eh, más internacionalista de las noticias, una visión que sea más eh, didáctica, digamos, que no solamente, no solamente sea que ponga el, el ojo en lo que pasa en Bolivia, sino que ponga una visión de, de, de articular todas las visiones de todos los de todos los movimientos sociales a través de Latinoamérica y el mundo también y dar una visión didáctica no lo que pasa en Bolivia nosotros lo vemos nosotros sabemos que está pasando pero necesitamos que lo vean gente en otros países entonces nuestra comunicación va dirigida a eso claro y, a, y aparte de romper el cerco Internacionalmente, ¿no? Vivimos aquí en Bolivia con la crisis de 2019 lo que fue un circo mediático donde por vía de la violencia fueron cerrando radios, primero, ¿no? Lugar físicamente, uh, después las televisiones, no solo las que eran del Estado, sino las que eran justamente con el otro relato, el contrahegemónico de ese cerco mediático. Fue violento ese cerco mediático aquí primero, ¿no? Cualquier persona que tenía una cámara que entrevistamos a un compañero que era el Alejandro, que estaba filmando ahí y cómo fue... Los periodistas funcionaron como aparato paramilitar y lo llevaron a la policía, ¿no? Por filmar el conflicto. Ah, vimos lo que pasó con los periodistas extranjeros, argentinos, sobre todo, que ni siquiera eran militantes de izquierda, sino que eran de canales ahí, ah, no hacían parte de ese cerco. Uh, mediático y cómo fue violento y bueno y los después pues los, los sitios web no hasta casa Uchincoca, su sitio web la resistencia a bolivia otros medios de ahí que fueron uh, perseguidos y anulados no uh, y justamente para eso no Ah, vimos el ejemplo de en 2002 de Venezuela, el golpe de Estado, que se dan, se retiran a, a Hugo Chávez, ahí no, no, no eran tiempos de redes sociales, pero sí de radios comunitarias, ¿no? y las radios comunitarias que fueron alertando a la población y por eso han rescatado a Hugo Chávez después ¿no? del secuestro. Entonces, creo que eso es lo, lo importante de, esa, de esas redes a, a, contrahegemónicas porque combaten ese cerco mediático que no es solo... No es, no es solo, o sea, cada país tiene su pequeño cerco, ¿no? Cada país tiene su pequeño cerco. Bueno, hablarnos de futuros eventos, no sé, de Nativa, pero también de Alba Movimientos. Bueno, como Nativa vamos a participar de, de, en el mes de junio en un evento continental que se llama Batalla Comunicacional, donde más de 40 comunicadores de varios países nos vamos a reunir en, en el Brasil en las cercanías de Sao Paulo, eh, y vamos a ver cuáles son eh, las políticas comunicacionales y las estrategias comunicacionales que vayamos a seguir para hacerle frente a esta, a esta, para esta lucha contra hegemónica, digamos, ¿no? a nivel continental, para conocernos, para hablar de qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las estrategias que han dado resultado y son, cuáles son las estrategias que podemos seguir a futuro, cómo... Una articulación continental, no solamente viendo hacia lo que hacemos en el territorio, sino también a nivel continental. Esto es ese año ese encuentro en São este Paulo. ¿Con este qué organizaciones participarán o qué medios? Bueno, eh, quien está organizando esto es Alba Movimientos y están invitando a 40 comunicadores de varios medios alternativos. Eh, okay. Obviamente no los tengo en mente claro, todos no, claro. ahora. Pero uno de ellos, por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, obviamente va a estar ahí, por ejemplo. Claro, el Movimiento Sin Tierra seguramente a través de Brasil, de facto, va a estar mm. eh, el MTE, seguramente la Argentina, va a estar ahí a través de ARG Medios, etcétera, etcétera. Y también Nativa, obviamente, a través de ustedes. Por supuesto que sí. Ya, Iván, muchas gracias. Bueno, suerte con todo. Por favor, las redes sociales de Nativa, ¿cómo encontramos, ¿Cómo encontramos Nativa? ¿Cómo seguimos las plataformas de Nativa? Nativa Bolivia está primero en la web, pueden buscarlo con nativa.news. Eh, nativa Bolivia también está en Facebook, eh, pueden buscarla como nativa simplemente. Estamos en Twitter como nativa Bolivia, estamos en Instagram como NTB, NTBBO. Eh, básicamente eso. Así que Yo los invito a seguirnos. Y bueno, y seguir en la lucha contra hegemónica comunicacional. Y antiimperialista. Gracias, Iván, el... que, que no sea la última vez. Hermano Hasta querido. luego. Y bueno, vamos al corte y ya volvemos. Bueno, volvimos, volvimos con tu programa, NERS. Y esta semana fue polémica y polémico lo que sucedió con Matamba. Matamba, el cantante, bueno, no escucho mucho su canción, pero es muy famoso en algún lugar. Matamba uh, fue a un restaurante, no, famosísimo, a uh, un, un restaurante ahí, cinco estrellas, y no lo dejaron entrar. O sea, de hecho, ha entrado, ¿no? Estaba celebrando el cumpleaños uh, de su hermano, y por tener una solera, y dicen que mostrar las axilas, no se sabe por qué, pero como estaba vestido, fue retirado del lugar, ¿no? Matamba ha hecho un video que fue viral, viral, viral. Fue una polémica ahí de... Ah, es un acto de racismo en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Bras Argento, Bras sargento creo que se me llamaba el lugar, o se llama el lugar de hecho. Y después toda una polémica, toda una novela ah, mexicana se dio por eso, ¿por qué? Ah, al final, al fin y al cabo Matamba acabó reconciliándose con la dueña de Bras Argent, pero la polémica quedó, ¿no? Y señor presidente, autoridades ah, han salido ah, a hablar e incluso hubo una multa de 23 mil bolivianos del lugar por no aceptar. Bueno, vamos con el sector Dale Play y ver qué pasó en las redes sociales sobre eso. Dale Play. La pasión, Acariciándote toda. La Hola, señor Tomacamba. Soy Homero J The Simpson y le invito a Simpson Ruro a probar las mejores hamburguesas que no discriminan a nadie. Puede venir en malla, puede venir sin malla, puede venir con toalla, puede venir sin toalla, no. O puede venir con el peinado que más le guste, por ejemplo, mis chastas. ¡Lo esperamos! ¡Qué elegancia la de Francia! Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Bueno, ahí vimos el video. Los Simpsons siempre lo son. Los clásicos memes y videos cortes de los Simpsons. Pero bueno... Aparte, a la parte de la polémica que fue ¿no? la, la, la, el acto de racismo patente y tajante que ha sufrido Matamba, y ojo que Matamba en las convulsiones de 2019 estaba del otro lado, ¿no? estaba cantando canciones uh, uh, en las vigilias, estaba, cantando canciones, estaba apoyando el paro cívico en Santa Cruz, pero de frente, pero mismo así las autoridades uh, bolivianas salieron a favor de Matamba, ¿no? La autoridades boliviana, salió ahí el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, que es cruceño de hecho, no, a, a, a rechazar y condenar el acto de racismo, de exclusión sufrido por Matamba en ese local, en ese lugar, en ese restaurante. Y también autoridades como el Ministerio de Justicia, a través de su viceministerio de protección al consumidor ha agravado o ha infringido o ha puesto una sanción económica de 23 mil bolivianos. Entonces, chistecito ahí de sacar la matamba del restaurante, ha costado 23 mil bolivianos al, al restaurante, ¿no? Jet creo que no sé hablar ese nombre. Pero, y a la par de eso, los memes, han bombardeado, estamos viendo los memes ahí, y los videos han bombardeado las redes sociales, y sirve también de precedente, ¿no? Un precedente para que no existe más el derecho a, la, a, a recibir o no determinadas personas, ¿no? Pero lo que sufrió Matamba, de hecho, Matamba fue algo que se ha explotado las redes desde los medios porque es de clase media y también hace parte es artista no pero lo que sufrió Matamba sufre todos los días mujeres de pollera cuando van a lugares como Alexander cuando van a lugares ahí de la 21 de Calacoto todos los días sufren uh, discriminación racismo o, o si no el parque uh, de comida ahí del megacenter no pero bueno con eso terminamos con la tampa, pero es hablar de, de racismo en Santa Cruz todavía no sé, no, hay un chip racista, no son todos obviamente, yo soy cruceño también, no, pese, no lo creo, ¿no? Es de replay dicen, pero uh, hay todavía sobre todo a la cabeza de Camacho, no Camacho, ha entrado como gobernador con una plataforma altamente racista, altamente discriminatoria ¿no? y fascistoide. Entonces, existen sectores conservadores dentro de la sociedad cruceña que se permiten ese tipo de actos. ¿no? Y es justamente sobre Camacho, vamos a hablar ahora en el sector Dale Play. de Camacho, que era apenas un... Enano, un poco desconocido, hasta que ganó uh, el Comité cívico de Santa Cruz. ¿Cuánto dinero dio a usted a estos jóvenes? Eh, el, el dinero que se le dio al joven Subirana fueron 1.200 bolivianos, tal y como él eh, lo dice en su declaración. Fueron solicitados para transporte y alimentación. En ¿Eso la marcha. sale de las arcas del comité, no, de, de, de su mi, bolsillo? De mi persona. ¿Qué rayos es eso?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 la policía de la misma manera, fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue pues que le dimos las 48 horas. ¡Pasa! Vimos como Camacho ha entrado al palacio quemado con la Biblia. ¿Qué responde a las personas que lo están tratando de golpista, por ejemplo? No, son los radicales. Yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica, meter a Dios al palacio. Ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra a su ciudad mm -hmm. y veo una, un panorama totalmente diferente sí, al que me encuentro aquí en la, en la Paz, ¿no? Hay un país dividido. No, no hay un país dividido. No. No diga eso. haga objetividad. Porque no, es que objetividad. La objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad ah, que es distinta no, a la que encontró no, recién en la casa. Hágalo por Dios ya. Ah, sí. pero la nefasta gestión de Yanine Áñez lo ha quemado a él. Después de eso Camacho se eligió gobernador de Santa Cruz y ahora en su gestión está más quemado que nunca. El abogado de Yanine Áñez manifestó que Luis Fernando Camacho, investigado por el caso golpe de estado, debería ser aprendido y encarcelado por lógica, ya que su cliente se encuentra detenida de manera preventiva en la cárcel de Miraflores por el mismo proceso. Asambleístas departamental del MAS y PSP Llegaron hasta la Fiscalía Departamental Para pedir a la Comisión de Fiscales de Sucre y de Santa Cruz Ampliar la investigación contra el gobernador Luis Fernando Camacho A raíz de la denuncia que presentó Valeria Rodríguez Contra su ex esposo Antonio Parada Ex director de Recursos Humanos del Gobierno Municipal Ahí con otro video prestado de la página terapia de shock, ¿no? Ah, vimos cómo fue la evolución o involución de Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, pero antes participé de todas las convulsiones sociales, ¿no? Que llevó, bueno, hay que decirlo, a veces no hay que decir golpe de Estado, pero bueno, fue golpe de Estado, al fin y al cabo. Ah, lo que pasó, justo hablábamos de, uh, con Iván en el bloque anterior, ¿no? El primer bloque sobre... Uh, el cerco mediático que se hizo. Si ven, hay dos etapas ¿no? de las convulsiones de 2019. La primera etapa se permitió el ingreso, la entrada al país de la prensa extranjera. ¿no? Y esa prensa extranjera uh, informaba los hechos como son, los hechos crudos, pero ese relato de la prensa extranjera era inviable para man la manutención del relato en Bolivia el cerco mediático. Porque mientras en Bolivia estaban cerrando medios de comunicación, las radios populares, radios comunitarias, no, la RPO, las radios uh, de los pueblos originarios, uh, medios estatales y medios alternativos, ¿no? contrahegemónicos, pero cerrando con violencia. Faltaba esa, esa partecita de la prensa extranjera, era una piedra en el zapato de Camacho, como vimos en el video, ¿no? Como el, el periodista argentino le pregunta algo y Camacho dice, no es lo, es lo contrario de lo que está diciendo. Entonces proceden a la expulsión, o sea, a la expulsión continua y a la persecución incluso de la prensa extranjera, ¿no? Vimos ahí, han gasificado a periodistas argentinas, no solo argentinas, sino de, de Estados Unidos, incluso, ¿no? De Estados Unidos, un medio como Grayson, a, a de Ruid, creo que hay un compa que se llama Ruid que manejaba la página, pero todos los medios extranjeros son expulsados del país, no les permiten la entrada de... de eh, la entrada en el aeropuerto, empezó a expulsarlos y a perseguirlos, y ahí nomás a, a reventarlos incluso, ¿no? Pero Camacho fue parte de eso, ¿no? Y con una plataforma altamente racista, ¿no? Claro que en ese momento decían, no estamos divididos, es para hermanar Bolivia, pero vimos lo que pasó, ¿no? En el alto... Ah, en Sencata, vimos lo que pasó en Cochabamba, en la zona sur de Cochabamba, ¿no? porque una mujer de pollera ya la, la tachaban de masista, ni siquiera, no y la golpeaban, la perseguían, a ah, Santa Cruz, peor lo que pasa en Santa Cruz. no en, la, en, en los bloqueos vemos, siempre que hay bloqueo, o sea, sus famosos paros cívicos a la cabeza de Camacho, ¿no? pero ahora también de Calvo, que es un brazo de Camacho en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, lo que vemos son actos de racismo continuos y tajantes en cada paro cívico, con el cívico, ¿no? En verdad es un paro empresarial donde la población es secuestrada, es hecha de rehén y obligada a parar de, de la manera como hacían las camisas negras de, o las camisas blancas de... de camisas pardas, perdón, camisas blancas eran de aquí, de la familia Socialista, camisas pardas de Mussolini, pero también los aparatos ahí de nazis, de Hitler, los años 30, los años 29, 30, donde es un aparato así, y eso es la Unión Europea Cruzeñista, ¿no? a la cabeza de Camacho también, son actitudes violentas, ¿no? la persecución, son aparatos nazis, es como la Alemania nazi de los años 30, 40, ¿no? ojalá pase lo que pasó con Mussolini y Hitler, a Camacho, ¿no? Pero bueno, a Camacho sigue siendo gobernador. Los procesos siguen, pero como aquí alguna vez hablamos de geopolítica, ¿no? El geopolítica del mundo gira en torno a Estados Unidos. Estados Unidos impone las sanciones uh, económicas, pero también mediáticas. Pero Aquí la geopolítica boliviana, la política boliviana se mantiene a través de, esta, de Santa Cruz de la Sierra. Las clases dominantes, los empresarios de Santa Cruz son los que marcan el ritmo de lo que va a ser toda Bolivia. ¿no? Pero bueno, creo que eso fue todo por hoy y nos vemos el próximo sábado. Esto fue tu programa NERS. Chao, chao. Hasta el próximo sábado. ¡Nos fuimos!